Cenetur, del edificio del Instituto Nacional de Aprendizaje. Estamos en transmisión en vivo para usted, amigo y amiga, no solamente de Cartago. Recuerde que estamos transmitiendo para siete provincias de Costa Rica y también para Suramérica, Para usted, los amigos que nos han por allá, por Canadá, don Carlos, ¿cómo me le va? Estamos en vivo acá para usted y transmitiendo lo que es esta presentación de algo que creemos sumamente importante para Costa Rica en lo que es el rescate con Vamos a hablar en este momento que es el productor. General de esta gran instancia del Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica. ¿Qué tal? Mucho gusto, un saludo para todos. Hablábamos extramicrófonos y la sazón que nos une representa algo interesante. Ahora que nosotros vemos lo que es la invasión de comida rasa, esa transculturización que tenemos con respecto a la forma de comer, esto se convierte en un rescate para que también las nuevas generaciones eh, tengan la capacidad y puedan sentir lo que es el verdadero sazón costarricense, Aparte, bueno, primero muchas gracias, y muchas gracias a todos por, por invitarnos, la invitación para que todos el 10 de marzo pues, estén ahí conectados al televisión viendo ojalá la sazón que nos une. Como usted lo decía, hay algo que es, que es como transversal en nuestra sociedad y demás, que es básicamente la gastronomía. Eh, hay muchísimas cosas porque nuestra gastronomía es súper rica en cuanto a sabores, ingredientes, variedades, platillos y demás. Entonces, parte de lo que la gente pueda, va a poder ver en el programa, es precisamente eh, esa variedad de platillos que tenemos. Para, por cada episodio, ver un programa, un platillo eh, de diferentes de, de regiones del país, que no son solamente los platillos que conocemos tradicionalmente. Jayopin, no. Sí, no se... Vamos a Serenín. ir un poquito más allá, por ejemplo, en Guanacaste vamos a tener un plato que se llama la chamfaina, este, vamos a poder conocer el bochinche casado de limón, vamos a conocer la gallina de jarrá, el de la abuela, vamos a conocer el angú de guineo, en heredia, etcétera. Entonces son platillos que tal vez todos hemos comido, todos hemos como eh, experimentado en algún momento, pero que no lo tenemos como en nuestra mente, hablamos a la Y precisamente parte del valor de este eh, aquello que estaba con nosotros de siempre, pero que también no conocemos desde ahora. Vamos perdiendo esa identidad con la cocina costarricense. Sí, sí. Eh, eh, en realidad, digamos. Eh no sé si es como le damos la importancia que, que merece en realidad, eh, pero bueno, también parte de estas iniciativas es un poco eso, eh, darle el espacio que la gastronomía costaricense, que precisamente tiene muchísimo que ofrecer, eh, se merece y que pueda, pueda mostrarse aquí en el parte de lo que queremos con este programa también, eh, hay mucha cocina e innovación, que es alejarnos bastante, como seguir otros ejemplos de otros países como Perú, México, que tienen una gastronomía famosa precisamente por eso, porque han sabido traer lo tradicional y reinovar, reinventar un poquito todo lo que tenemos para poder ofrecerlo de una manera mucho más gourmet, como lo van a poder ver dentro. Algo más creativo, tal vez con eh, agarrar el famoso ceviche peruano, que lo he oído tan famoso últimamente que ya se me se me, se me abuela en la cabeza claro. pero darle tal vez eh, el sabor tico, hacer digamos esas mezclas culinarias o esas mezclas de sabor y eh, con la sazón tico también, claro, claro, claro. eso es una de las ideas básicas. Si, sí, los chicos en todos los programas tienen un reto eh, semanal donde pues a partir de un platillo tradicional y ciertos ingredientes locales de una región van a tener que efectivamente eh, hacer un plato de, de cocina de innovación y basado en esos, en esos retos entonces vamos a pasar por todo lado la gente va a poder ver la gastronomía de heredia, la gastronomía de todas las diferentes provincias, vamos a conocer platillos que no son de nuevo los más tradicionales pero que tienen muchísimo que ofrecer porque están deliciosos. podemos decir que es la sazón que nos une en su primera temporada, ¿verdad? En su primera temporada, claro. Estamos en proceso de confirmar eh, y demás, pero probablemente más a muchos proyectos más bonitos y de igual manera explorar. Esto que, que es tan importante. Importantísimo también el apoyo de lo que son eh, las instituciones del Estado, el Instituto Costarricense del Clarísimo, Turismo, el INA y también la unión de lo que es el SINAR, ¿verdad? lógicamente para esto y también de la empresa privada. Qué ah, importante está. Algo aquí. importante, bueno, este, este proyecto es una coproducción eh, con el INA, que ha sido nuestro principal socio en esto, que nos aportó desde la locación, eh, todo el apoyo logístico y conocimiento que ellos tienen, ¿verdad? y también, eh, bueno, como se ha mencionado bien, eh, el Ministerio de Cultura que también están por ahí, y también se han unido entidades privadas a toda esta iniciativa: el ¿vale? Clonésico Navarro, Vega Super, que aportó todos los insumos y demás, eh, Monix, Luminar, Monix, exactamente. Entonces ha sido una iniciativa ¿verdad? y estamos muy contentos también con la calidad del proyecto y demás, así que nosotros lo disfrutamos muchísimo grabando, y disfrutamos produciendo, así que esperamos que ustedes lo disfruten allá también viendo. Y nosotros vemos tal vez eh, normalmente cuando estamos trabajando en la parte audiovisual el behind de, de, de, de cámaras, el detrás de cámaras. Excelente trabajo. Nos encantó el movimiento, la parte profesional y ya no son, eh, y seamos sinceros, ya no son aquellos programas que tal vez se hacían con una toma fija o con una toma al plato, y, sino el movimiento, o sea, la frescura del programa realmente, eso eh, yo digo que es a un nivel igual que cualquier reality show que yo he visto en eh, muchas, muchas gracias. Eh, en realidad esto ha sido un iniciativa y un esfuerzo de muchísima gente. Eh, día a día trabajamos por lo menos en grabación con unas 25 o 30 personas ¿verdad? que están dentro de esto eh, gente súper pues, capacitada, pues, muy experimentada también eh, Muchísimo amor, yo creo que este es un proyecto que tal como la cocina se cocina a su manera, ¿verdad? Eh, nosotros le pusimos mucho amor a, al proyecto, le pusimos mucha gana, mucho empeño y pues, bueno, esperemos que nos en todo muy importante, Adrián, ver el, la participación. ...de la juventud, en la cocina autónoma. Claro, claro es claro. importante. Sí, eh, todos los, los participantes eh, del programa son egresados... ...de proyectos de, de programas de gastronomía indígena. Son bastante jóvenes, la mayoría. Eh. Entonces, bueno, es como esa gente que están haciendo. Nuestra intención eh, no era tampoco como traer el chef conocidos ni demás... ...sino más bien como tratar de dar oportunidades a esas nuevas caras... ...que van a eh, llevar definitivamente producto pues aprendizaje que han tenido en toda esta travesía por los servicios el conocimiento y lo que saben y lo que aprendieron a diferentes comunidades, a sus restaurantes, a sus clases, a, a sus creaciones. De la Aquí pueden nacer emprendedores, perfectamente. Esperemos que sí. ¿Se <risa> claro que sí. Don Andrea, muchísimas gracias. Sí, usted eh, de parte de TV Cartago Digital, la televisora de Cartago, sí. Eh, nos complace verdaderamente estar acá y tengan todo el apoyo 100%. Vamos a estar detrás de toda la secuencia de la programación que ustedes tienen. De este reality, de este primer reality que se hace en Costa Rica. Y de verdad, el agradecimiento. Sé que está en casa, que está en el trabajo. Muchísimas gracias también. Recuerde que está de en el Digital. Chao.